a todos, Machiner Fanfix les trae una nueva teoría como especial de fin de año, antes de empezar les quería agradecer todo su apoyo, realmente se los agradezco de todo corazón, espero que el canal siga creciendo y así más gente vea mis historias, en fin gracias y sin más que decir, comenzamos. Prólogo, Artefacto Divino. Ciudad de Cuo, Parque Central, de noche. En medio de la oscuridad en el parque central de la ciudad se encuentran dos personas, un chico de cabello castaño con una cara medio lasciva y al frente de él está una chica de cabello negro que le llega a la cintura y la cual tiene buenos atributos. Ellos se encuentran cerca de la fuente del parque y al parecer va a suceder algo entre los dos, una situación normal de una pareja, claro eso pensaría las personas normales si vieran esta situación, pero para una persona que veía esto entre las sombras era una cosa totalmente distinta. Así que, la historia comienza ahora. Este fue el murmullo de un joven, de piel un poco bronceada con cabello negro y ojos del mismo color, el cual estaba escondido entre los árboles a unos metros del lugar de la pareja. Este joven es Kotomine Takeshi, y no es de este mundo, hace más de 17 años llegó a este mundo, lo que lo sorprendió al principio pero luego aceptó el hecho de cruzar. Claro hasta que se enteró que estaba en el mundo de High School de XD, lo que hizo que su mentalidad se volviera inestable. Aunque el mundo de High School de XD se trata de fanservice eso no quiere decir que este mundo sea débil, todo lo contrario, es extremadamente peligroso. Y en el momento que estaba desesperado, de un momento a otro una biblia negra con adornos dorados apareció en su habitación. En el instante que vio la Biblia la abrió sin dudarlo, al hacerlo supo que era su dedo dorado. Es más, su apariencia también lo confirmó, ya que él por alguna extraña razón tiene cierto parecido a Kotomine Shiro, bueno además de parecerse sus padres tienen ese apellido lo que hace que esté más seguro de eso. Así que cuando recibió la Biblia, no perdió el tiempo y comenzó a estudiar la Biblia, para ver si podía aumentar su fuerza, y claro no lo decepcionó. Ya que hoy en día se puede enfrentar a un demonio de clase suprema a regañadientes. Claro a demonio de clase suprema se refiere a un Sairaor y a un Isei de los Ratingames, no a un Sirceps. El motivo de su fuerza es por su esfuerzo y su Biblia, la cual tiene varias funciones. Por ejemplo en la primera página se muestra su estado, con los parámetros de un Servant de fate, la segunda página es un mapa de donde está y en la tercera página están las magias registradas por la Biblia. Porque sí, la Biblia tiene la habilidad de transcribir toda magia que y vea, algo así como la técnica de Rimuru, aunque claro, él mismo debe aprender a cómo manifestar la magia y cómo usarla. Las funciones de la Biblia no acaban ahí, ya por último está la función de viaje dimensional, que como su nombre indica le da la capacidad de viajar a otros mundos, y la Biblia le da un permiso para viajar a otros mundos cada mes, ya si quiere formar un canal estable con otro mundo debe gastar 10 puntos dimensionales. 1. Creo que es momento de actuar. Cuando estaba mirando sus atributos en la Biblia, Takeshi notó como Rainare ya había atravesado a Issei con su lanza de luz. Viéndolo supo que era hora de actuar, y al no actuar antes era porque quería que Rainare le diera una lección a Issei, ya que le desagrada. Y es normal, ya que si compartes clase con un estúpido pervertido todo el día te fastidia, además de que ni se toma la molestia de ocultar su actitud. Claro, aunque puede que a él en su juventud le gustaran las mujeres como a Issei no era como él, ni se acercaba, y por supuesto sabe que muchas otras personas no les gusta a Issei, incluso a él le agrada más Basara, de Shinma y Mahou no Testament, que el propio Issei. Mientras estaba satisfecho por la lección que le dieron a Issei, Takeshi ya se había acercado a él y Rainare, la cual al notar a Takeshi se sorprendió, ya que no esperaba que el sacerdote hereje que dejó la iglesia y decidió trabajar con ella estuviera aquí. Se puede saber qué estás haciendo aquí. Aunque sorprendida, Rainare se recompuso y le preguntó a Takeshi el motivo de su llegado con un tono incuestionable en sus palabras. Sin embargo Takeshi no le respondió en absoluto, en cambio con la punta de su pie derecho golpeó el suelo y al hacerlo un gran círculo mágico rodeó todo el parque por un momento, luego desapareció sin dejar rastro, pero Reinaré sabía que lo hizo Takeshi fue poner una barrera mágica. Pero eso fue lo que la asustó, ya que no había visto a alguien poner una barrera mágica así. Pero como el ángel caído que desobedeció a Azazel se recuperó rápidamente, y con una mirada enojada condensó una lanza de luz en su mano derecha y después de hacerlo habló. Niño no me importa lo que hagas, pero más vale que deshagas esta barrera o si no te mataré igual que a ese patético humano. Hablando en un tono frío reinaré. apuntó con su lanza a ataques y lo amenazó sin contemplaciones. Este por su parte también mostró una mirada fría, y sin decir una palabra a su lado una silueta que brillaba de blanco y dorado apareció a su lado. Y cuando esta silueta apareció inmediatamente se abalanzó contra Reinare, la cual no había reaccionado a lo que sucedía. En el momento que la silueta de color blanco y dorado se acercó a Reinare, transformó su brazo completo en una espada e hizo un corte descendente hacia ella. Por su parte Reinarea al final reaccionó y con un rápido movimiento le lanzó la lanza que tenía en su mano a la silueta de al frente, luego canalizó otra para bloquear el ataque que venía hacia ella. Pero no esperaba que la silueta agarrara su lanza de luz entre sus manos y luego la aplastará como si fuera un vidrio delicado, pero su sorpresa no terminó, porque después de destruir la lanza de Reinaré la figura con su mano convertida en una espada rompió en dos la lanza de luz que estaba sosteniendo Reinaré, de paso también la partió en dos a ella. Cuando fue cortada en dos, lo último que vio antes de morir fue al joven sacerdote hereje con sus ropas de un sacerdote y una cruz de oro alrededor de su cuello. Y su vestimenta la cual es un tipo de sudario rojo y una estola roja sobre su sotana. Luego de ver la vestimenta del joven lo miró a los ojos, en el momento de hacerlo pudo ver la indiferencia total al mirarla, como si no hubiera matado a un ser vivo sino a algo sin vida. Esta mirada hizo que la mentalidad de Reinare colapsara por completo, y cuando su mente colapsó finalmente murió. Takeshi al ver que Reinare murió no miró atrás, con un simple movimiento lanzó una pequeña llama de color blanco dorada la cual quemó el cuerpo de Reinare hasta hacerlo cenizas, al mismo tiempo la silueta que apareció al lado de Takeshi también desapareció. Luego de hacer esto Takeshi se acercó a Issei y al ver lo miserable que era no sintió simpatía en absoluto, sabe que en el mundo de la segunda dimensión los fuertes se comen a los débiles y que la debilidad es un pecado, esa es su creencia actual. Claro incluso si le desagrada a este estúpido compañero ya que está delante de él lo va a salvar, así que en un instante con su mano izquierda sacó la lanza de luz que atravesaba a Issei y luego con esa misma mano lo comenzó a sanar. Con su mano derecha hizo otra cosa distinta, ya con su mano derecha hizo un círculo mágico que cubrió el brazo izquierdo de Issei, luego de que el círculo mágico se adhirió al brazo de Issei y el mismo círculo mágico apareció en la palma de Takeshi. Todo lo que hizo Takeshi le permite absorber la esencia divina del Boosted Gear, así como la esencia de Dragón de Drake. En cuanto a sacarle directamente la Boosted Gear a Issei, Olvídalo, no quiere problemas si se pueden evitar. El no es y quien está respaldado por el clan Gremor y el rey demonio contemporáneo, simplemente es un sacerdote hereje y ya, claro, si alguien busca problemas con él no tendrá miedo, incluso si no puede ganar contra el enemigo escapará, y si no puede escaparse irá al infierno con el enemigo. Por supuesto, no es que sea pesimista con ese último pensamiento, pero es realista, sabe que todo no le puede salir bien y es mejor que se prepare para cualquier situación. Al parecer ya están aquí. Tras sacar la mayor parte de esencia divina y dracónica de la voz Gear, Takeshi eliminó la barrera que cubría el parque y luego con un círculo de teletransporte que apareció debajo de él, desapareció del lugar en un parpadeo. Gracias por ver el video. espero que les haya gustado y por supuesto, gracias por todo su apoyo y que tengan un feliz año nuevo.